Me llaman, usted es la madre, la hermana de Wandy, digo sí, dice que pues mira que de una u otra manera no quería seguir viviendo y se ha quitado la vida. Sí. A ver, esa no es su manera tampoco de decirle las cosas a uno y mucho menos una noticia así. ¿Entiendes? No, porque aparte yo llamé a las 7 y media de la mañana más o menos y si sí. ellos abren la, si, si tocan las rejas a las 6 de la mañana, tenían que haberse dado cuenta de una manera u otra que no estaba. Cosa de que a las 7 y media ya yo lo podía saber, ¿no? Hasta las 11 del mediodía nadie me ha dicho nada. Si no pueden dejar pasar nada y el chico lo que se rió, sí. se rió y dijo, hombre no, y no me quiso dar ninguna otra explicación. Yo le dije que eso tiene que tener vídeo y cámaras y él, y él me dijo, él lo que se reía, no me respondía. ¿Eso tiene un funcionario de cuantos? Sí, uno de los que yo llamé y me pasaron con él, con el de comunicación. ¿De la cárcel? Sí, y me dijeron que pasaron a las 5 de la mañana y iban por la celda y lo encontraron tirado en el suelo sin vida y no pudieron hacer nada. Fue lo único que me dijeron, y que fue con una cuerda de él. Y yo le dije que eso no podía ser posible porque si un preso no sabe con la mentalidad que va, para dejarle pasar cordones o nada, ahí van le quitan todo. Y fue lo único que me dijo riéndose, me lo dijo riéndose. Sí. Aparte, ¿Tú? cuando pedimos ver el cuerpo, nos fueron dando largas y largas desde la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, que la fue 4. cuando nos dejaron verlo. Sí. Como que no equivaban y no querían no querían que lo viéramos para nada. Eso cuando ella llevaba. Cuando estaba en el sanatorio. ¿La ¿La el el si nos lo dejaban ver nada más por un cristal, nada más y Yo le hice fuerza para que me lo dejaran ver y nos fueron nos llevaron por atrás, a ella, a el hermano y a ella, y a unos cinco o seis fuimos y lo vimos. Y a ellos me, me, me decidí a creerlo que fue que fue horcado. Sea él o sea quien fuera, pero fue agotado. Pero aparte tenía unos uno golpes. No sé si es que lo habrán golpeado o se peleó con algún compañero o no sé. Tenía no sé, un golpe pero reciente en tenía... la frente, sí. y era reciente. Y cuando el abogado lo vio me dijo que no, que él tenía un solo un golpecito aquí en la pierna. Que no tenía nada más. Tenía morado Resulta el... que tenía más morado y todo. Sí, tenía había... morado en el oído también. Y también botaba sangre. Eso es que dijeron que no, porque el mozo que toma las declaraciones cuando salió a hablar con nosotros, dijo que no, que él no tenía sí. nada porque no. Él no se les resistió a la, a la policía. No, claro. y nada. O sea, que él no tenía nada, solamente esto que fue cuando se tiró él. Pues. Sí. No, él no se les resistió en ningún momento a ellos. Sí. O sea, que no tenía nada y de la noche a la mañana aparece con golpes, pues no. El compañero sí. dice que sí, que a él le dieron muchos golpes. Eso... El compañero que le con él. estaba con él. Él dice que a él también le dieron. Sí, porque sí, es que algún... salió, salió, salió tosiendo, golpeado. todo golpeado, tosiendo con los golpes por dentro, y todo golpeado, por aquí una, una raya cabeza. de los golpes en la cabeza, todos moratones. ¿Y pensáis que a través de la embajada también se puede presionar para que se investigue? Sí, han dicho que no sé que este caso no se puede quedar así, sí. que no, no lo ven claro tampoco y que sí que mañana no habrá información de qué vamos a hacer, porque no podemos quedarnos así vosotros habéis tenido acceso a toda la documentación del caso, a los papeles del atestado de los funcionarios de la cárcel, a los papeles del levantamiento del cadáver. Es que nada, de momento, no. han pasado cinco días y, y no nada, han dicho nada, no se han dado nada, no, se han, dado nada. no, no han dicho nada, nada. Entonces esto está muy, muy oscuro, porque no tenemos recursos con qué llevarlo a, la, a nuestro país. Eh, no, no tiene seguro, no teníamos seguro porque la situación no está ni para pagar seguro, porque no trabaja ninguno, nosotros no trabajamos ninguno. El único que trabaja es el marido de ella y es para llevar la comida a la casa y el niño vivía con ella que era su, su hijo, su hermano y él, y, él, y él lo trataba como su hijo sí, sí. y el niño llevando currículo para todos los lados que, que no hace nada que nos fuimos a terraza él y yo a llevar un, un currículo cada uno no hace ni 15 días y cuando trabajo desesperado uno y mira, una niña de tres años la niña, anoche la llamé yo y lo que me dice ya yo ¿dónde tú estás? Tú en España, porque ella, ella está en Santo Domingo la con la madre después se fue y tienen un año allí. Y eso me da a mí pena desde de, de la niña, ¿sabes? Ese niño si conseguía 20 euros, se lo mandaba a esa niña para la comida de ella. Y mira ahora cómo está la niña, no no sin niña padre. Una no niña que nació aquí también que España. Sí, sí nació aquí. aquí. Yo lo único bien? que quiero es que descanse en paz, con justicia y que se sepa la verdad. Mm. Claro. ¿Qué sí, ¿eh?